Saludos y bienvenidos a este vídeo de KHM donde veremos cómo crear un subsistema en XCOS a partir de un diagrama de bloques ya creado. Recordar que XCOS es un entorno gráfico ubicado en Scilab, herramienta gratuita con la que podéis sustituir a MATLAB y Simulink para realizar vuestras simulaciones. Podéis descargaros la última versión de Scilab desde su página web. Veamos la resolución de un problema de un reactor discontinuo de tanque agitado donde se tiene una cinética de segundo orden respecto al compuesto A. El problema pide realizar la simulación a tres temperaturas 200, 212,5 y 225 Kelvin, además de representar los perfiles de concentración en un mismo gráfico para un tiempo de simulación de 200 segundos. Aquí vemos el problema resuelto mediante el entorno de XCOS. Si presentamos el problema resuelto de esta manera, es difícil recordar pasado un tiempo de qué trata. Además la visualización se hace muy complicada. Es por ello que vamos a crear lo que llamamos subsistemas o superbloque. Escogemos la zona de bloques que queramos añadir al subsistema y hacemos clic en el ratón sobre el botón derecho y seleccionamos la opción Región al superbloque. De esta forma, todos los bloques seleccionados se han añadido al interior del superbloque. Ahora si hacemos doble clic sobre el superbloque, veremos el diagrama de bloques anteriormente creado. Podemos cambiar el tamaño y la visualización de este bloque. Hacemos clic sobre el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción de formato y editar. Una de las cosas que podemos hacer es poner una imagen de relleno en este superbloque. Para ello, seleccionamos una imagen de nuestro directorio Y de esta forma podemos ver el bloque como un reactor. De esta forma la visualización es mucho más sencilla y siempre que abras el problema sabrás que tienes delante un reactor. Ahora podemos ejecutar el problema para ver la resolución de los perfiles de concentración a tres temperaturas.